Mi nombre es Irene Hernández y atreverme a ver mi reflejo me ayudó a descubrirme, a darme cuenta que esas cosas que yo veía inalcanzables, que jamás pensé que lograría, hoy por hoy están al alcance de mis manos. Es por eso que hoy ayudo a mujeres para que se conecten con su esencia y que por medio del autoconocimiento se enamoren cada día más y más de sus vidas, logrando con esto negocios exitosos desde el ser. Al verte frente al espejo, te observas tal y como eres. Al enamorarte de ti, te muestras al mundo. Y al conocerte y aceptarte, se produce la magia. Es momento de evolucionar. Es momento de compartir. Es momento de que hagamos la alquimia de tu reflejo. Con Irene Hernández. Muy buenas noches, ¿cómo están? Qué gusto saludarles en una transmisión especial, una transmisión mágica, una transmisión que no te puedes perder, así es que ayúdame a compartir porque esta información va a sumar mucho a tu vida. Así es que vamos a darle la bienvenida a mi gran amiga, mi gran luz, mi gran faro, ya se lo he dicho siempre, es mi gran faro, ya la conocen, ya desde casa, así es que le voy a dar... Paso a mi gran amiga Nieves Martínez, ¿cómo está? hola, estás? hola, hola, buenas noches, se oye de ves, un estás? poco entrecortado. Este, ¿Está? creo que ya no. <risas> buenas noches, buenas noches a todo tu público, mi querida Irene. Un placer estar aquí. Sí, ya me siento de la casa, este y, y verdaderamente de este tu programa, y quiero saludar a todos los que se están conectando en este programa maravilloso. Hello, hello. este Y qué curioso, estaba escuchando ahorita en la introducción de tu programa, porque justamente que se llama La alquimia de tu reflejo. Hoy que estamos en un día tan importante que es un día eh, reflejo y espejo, un día palíndromo, como, como se dice, ¿no? este eh, Contextualmente, porque es el 22 del 02 del 20... 22. Entonces, si tú lo lees tanto al derecho como al revés, se lee igual. Y esto, como comprenderás, mi querida Irene, es algo que sucede pues, cada 100 años. O sea, esto que se dé así un número como este es, es un día muy especial, es un momento muy especial y por eso es un, un portal muy especial el día de hoy, ¿eh? Saludos, sí, saludos. Fíjate, ahí te están, dicen, también es mi faro de luz. Saludos, no, María Jiménez. Ya están María. llegando. Muchas gracias. Bella, mm. bella. Un abrazo. Me da muchísimo gusto. Muchas, Buenas muchas tardes. Sí, estamos en una transmisión especial que no podíamos dejar de transmitir este día. Efectivamente, como bien lo comentan, Nieves, una gran energía, una gran oportunidad de hacer conciencia. Eh, vamos a saludar a Juani Padilla, porque aquí está también presente. Fue la primerita que aquí está. Saludme, claro que sí, con mucho gusto, Juani. Saludos, Gracias por estar amada, aquí. Juani. Besos. ¿eh? Dinos desde dónde te encuentras para mandar todo un abrazo de luz y amor a toda tu comunidad. ¿Mm? Y aprovechar estas energías, Fíjate que por eso decíamos el tema de la energía femenina en este portal. Del 22 del 2 del 2022, wow, que de verdad que ha sido una fecha muy esperada, muy esperada. Yo creo para muchos desde hace muchos años, yo no tantos, porque yo no tengo tanto tiempo despierta de conciencia, pero ya mucha gente, ya desde el 2012, ya venían diciendo de esta fecha, ¿no? Entonces, yo la verdad es que apenas. Gracias a que, a que Nieves llegó a mi vida, empecé a saber muchas cosas de esto, del despertar de la conciencia, muchos temas de la energía femenina que, si bien soy lady, no sabía nada, y sigo todavía en muchos temas, me declaro ignorante, así es que por eso les traje a la experta, para que nos hable precisamente de qué es la energía femenina, Nieves, porque, como, bueno, hablo por mí, es, me imagino que probablemente estén al igual que yo, cuando yo a la la energía femenina, pues como que yo lo tenía asociado mucho nada más a el tema de mujer, ¿no? O sea, de, ah, pues es que la energía femenina, mujeres. Y ya después cuando me sigo empapando de toda esta gran información, que el hecho de que no la sepamos no quiere decir que no exista. Entonces, es, es tan importante el saber por qué el tema de darle la importancia a lo que es la energía femenina, tanto mujeres como caballeros. Es que me gustaría si nos pudieras ir como explicando Primero, ¿qué es la energía femenina y por qué es importante que, que sepamos esta información? Bueno, saludos hasta España, Juani. ¿eh? Saludos, saludos hasta, hasta Navarra, ¿eh? que por ahí se van conectando. Y saludos hasta, este, hasta Venezuela, Luis. ¿eh? Bueno, bien importante esto que mencionas, porque la mayoría de las personas, fíjate bien, y voy a retomar desde un poquito una pregunta que me hago más allá, porque la mayoría de las mujeres creen que porque son mujeres ya son femeninas y ya tienen instaladas la energía femenina. Punto número uno de la controversia, este, de la, a la pregunta que tú estás generando de qué es la energía femenina. Porque esto tiene que ver justamente con algo que yo conozco mujeres que son, este, y, y, y la mayoría de ellas que tienen más desarrollado, todo lo que representa la energía electro, o sea, eléctrica, la energía este, eléctrica, la energía masculina, que la energía femenina. Entonces, y justamente es parte de lo que nos vamos a enfocar el día de hoy y por qué es tan importante el trabajar esa energía femenina y por qué los hombres tienen también esa energía femenina. Bien, esto viene del de principio eh, de género que tenemos y el principio de género habla de esta este, energía femenina y masculina que todos los seres humanos tenemos, porque tenemos un hemisferio izquierdo que funciona desde el lado masculino y un hemisferio derecho que es el lado femenino. Toda la vida hemos oído hablar del yin y el yang, ¿eh? estos dos complementos, ¿no? la energía masculina y la energía femenina, y que tenemos que alcanzar el estado neutro. Pero este es un estado este, eh, que los dos hemisferios tenemos que activarlos. Durante 12, los últimos 12.000 años, el, en el planeta, lo que ha estado fungiendo y lo que ha estado este, eh, moviéndose es la energía masculina, que es la herencia de la Atlántida. Y los últimos 26.000 años así hemos estado funcionando. Entonces, toda la energía que hemos estado poniendo en, encima de la mesa, es la energía de la racionalidad, de la acción, de que tengo que hacer, de, de racionalizarlo todo, de pasarlo todo por los pensamientos, por la lógica mental, por, la, por el análisis. Y esto tiene que ver con la energía masculina, con la, que es la energía electro, eléctrica y la energía de acción. ¿eh? Entonces, la mayoría de las mujeres creen que tienen una energía femenina simplemente porque son mujeres ¿eh? y porque naciste con el género fe, este, femenino in situ. Sin embargo, no tienen desarrollada para nada esta energía femenina porque toda en su vida es qué tengo que hacer y cómo, con quién tengo que competir para demostrar lo, lo fregona que soy, lo exitosa que soy este, y todo el tiempo es hacer, hacer, hacer y se han desconectado del ser. ¿Qué es lo que tiene la energía magnética qué es lo que tiene la energía femenina, ¿Eh? es una energía que es justamente la que tiene este, la energía de Pachamama, de la madre tierra, que es una energía que nos trae la sensibilidad, la parte nutricia, la parte amorosa la parte creadora, la parte creativa, la parte compasiva, la parte más sensible y tiene que ver de forma muy importante, con el segundo chakra, ¿eh? que es donde están todas las heridas de la madre. segundo chakra es el, el jala el que está debajo del ombligo, ¿eh? este, cuatro dedos por debajo del ombligo, y representa toda nuestra sexualidad. Y si tú sabes perfectamente todo nuestro desarrollo, todo nuestro crecimiento, toda nuestra forma de, de, de vivir en los últimos años, o sea, apenas la mujer empieza a ser con indicios un poquito de independencia. Y en esta independencia, siempre que reclama su independencia la mujer, trata de competir con los hombres, ¿m? trata de competir con el macho. En realidad están compitiendo por la energía masculina, si te das cuenta, Irene, porque realmente es una lucha completa por el poder, por el control, por el ego, por demostrar que soy mejor que el macho. Entonces, al fin y al cabo, no estoy ejerciendo mi poder desde mi parte femenina y masculina integrada, ni siquiera desde mi parte femenina, porque realmente cuando trato de mostrarme desde mi parte femenina, ¿eh?, me siento demasiado vulnerable y eso, eso no, no queda bien. Entonces, en estos momentos, esta energía que está ingresando en estos momentos es una energía muy femenina que se nos viene, este, que viene a sanar, que viene a sacar nuestra parte más amorosa, que viene a sacar nuestra parte más compasiva. Pero esto empieza con nosotros hacia nosotras mismas primero y hacia nosotros mismos. Por eso tanto hombres como mujeres es necesario sanar estas heridas que traemos no solo de esta vida, sino de otras vidas, ¿eh? de todas las vidas y de nuestro linaje y de nuestras ancestras. Porque en el útero es donde cargamos todas las heridas ancestrales, es decir, todas las memorias de dolor, de las abuelas, de las bisabuelas, de mamá, de, de todo nuestro linaje, absolutamente, las traemos enquistadas justamente a nivel de útero y ovarios. Entonces, todas las memorias uterinas han sido pisoteadas a tal grado porque hemos sufrido abusos, violaciones, humillaciones, denigraciones. A ver, este, ¿cuántas veces este, tú eras niña y te hacían a un lado para darle prioridad a tu hermano. ¿eh? ¿Cuántas veces te pasó eso? ¿Cuántas veces te dijeron, tú levántate y recoge la mesa? este No, pero vamos a recogerlo todos, ¿no? Entre... No, no, pero tu hermano no, porque tu hermano no va a hacer eso. Entonces, realmente hay una situación de memorias ¿eh? que están dañadas. Entonces, esa energía femenina es parte de lo que se está activando en estos momentos, porque el hemisferio derecho ¿eh? representa esa energía femenina que es el hemisferio que se está activando tanto en hombres como en mujeres. Entonces, esta energía dual, ¿eh? esta energía dual hay que pasarla a la unidad mística, ¿eh? que lleva a otro nivel de conciencia. Y eso es lo que estamos integra integrando tanto hombres como mujeres, en estos momentos. ¿Qué es lo que ha pasado durante tanto tiempo? Que las mujeres han reaccionado en lugar de accionar, no han sanado estas heridas. Entonces se produce una pugna, una pugna que desde luego no nos lleva a ninguna parte, no nos lleva a un proceso de crecimiento y de evolución de conciencia, que de eso se trata. ¿eh? Se trata justamente de integrar esas dos partes, esas dos polaridades que están dentro de nosotros, el femenino y el masculino, ¿eh? lo que representa el padre, la madre y el hijo para que dé lugar a un tercer nivel de conciencia. ¿eh? Pero no podemos integrar el tercer nivel de conciencia si no hemos integrado el segundo. Y ahí es donde viene el pero de esta situación. Porque muchísimas mujeres creen que por ser mujeres... ¿Eh? Desde nacimiento ya tienes esta energía activada y eh, la mayoría de las veces están compitiendo con uno mismo. Es una competencia constante. Durante niñas, la mayoría de la, muchas mujeres que yo tengo en terapia me encuentro con que se la han pasado toda la vida compitiendo y tratando de mostrar a su papá que ellas podían, que ellas eran exitosas, que ellas eran mujeres que emprendían. ¿Pero qué es lo que sucedía normalmente? No tenían el éxito que querían conseguir ¿eh? cuando, lo, cuando lo buscaban. Porque las heridas que están en ese segundo chakra, que son muchas heridas emocionales y ancestrales, impiden que su proceso evolutivo les lleve a integrar estos dos niveles de conciencia, la parte masculina y la parte femenina. Que es parte del trabajo de sanación que estamos integrando en estos momentos, mi querida Irene. Es muy importante el trabajo. Qué bueno que lo mencionas. Qué bueno que lo no, mencionen si una servidora encargada de hablarles mucho de amor propio y de autoconocimiento. Es una realidad, nos guste o no, y lo aclaro por los comentarios que están poniendo. Es importante que hagamos conciencia. Que el que no sepamos esta información no quiere decir que no exista. Y ojo, muchas, y, y lo sé porque las chicas que me contactan, es que intentan, intentan hacer cosas tanto en su vida como pareja, tanto en su vida como en, en, en el emprender. En, este, en esto que comentabas, Nieves, de que de, lo, no lo decías por el tema de, de, a lo mejor, lo comentabas como querer competir con el hombre. Y, te, y no lo dudo que es competencia de alguna otra manera, sin embargo, la realidad es que se nos ha mandado, de alguna manera, a las mujeres, a que tomemos roles de caballeros. Entonces, a lo que voy es que mucha en esta necesidad que ha habido de que la mujer tome el rol de proveedor por lo que quieran y gusten, la sociedad ha sido la, la historia, no nos vamos a meter ahorita a fondo, ni a explicar eso, eh, es una realidad que la mujer ha tenido que eh, resolver situaciones y ver energía por resolver la situación que se le presentó. A lo que voy es, una vez que, es, que la mujer obviamente en el afán de salir adelante, en el afán de resolver estas situaciones, intenta, intenta, intenta de una manera, intenta de otra y se, se ve truncada y dice, ¿por qué después de intentar y de hacerle de una manera y de la otra eh, no se me dan las cosas? ¿Y por qué hago tanto hincapié? Porque ahí es cuando se te baja el amor propio, ahí es cuando te ataca. No, porque dices, no me intento de una manera, intento de otra, le hago así, le hago así. Y lo único que está pasando es que te estás flagelando tú sola, te estás atacando tú sola, estás siendo tu enemiga. Y no sabemos que... Este bloqueo viene precisamente de estas heridas que tú nos mencionas. Entonces, ojo, no nos perdamos, por favor, porque la realidad es que esta información, aunque no la hagamos, por eso son es estas transmisiones, para que hagamos conciencia y entendamos que somos seres, que todos somos uno y que no estamos separados. Entonces, cuando entendemos que, Venimos de un árbol y que tenemos cosas que hay que observar que no se observaban, que hagas, hagamos conciencia y por eso les llevamos esta información. ¿Podrán estar de acuerdo o no? Es muy respetable. Nosotros. Claro, claro si algo están viendo en nosotros que no les gusta. Claro, es que ahí es donde viene la siguiente parte. Lo que me choca, me checa, ¿eh? Entonces puede haber gente que con su visión, lo que yo estoy diciendo hoy, no le cuadra, no lo quiere, no lo esperaba, no le gusta, no es su realidad y es muy respetable. La pregunta es siempre hacia adentro, lo que te choca, te checa, ¿qué te está espejeando esto? ¿Qué mensaje trae para ti esta situación que te está invitando a abrir tu mente y a verlo con otros ojos desde otra perspectiva tú no puedes decir a los cinco minutos de estar oyendo una plática no estoy de acuerdo porque esto habla de un niño enojado visceral que tiene una herida en el segundo chakra con un niño interior herido ¿eh? entonces este, cuando la gente va yo ya vengo porque realmente de eso se trata de darte cuenta que el mundo no es lo que tú quieres que sea el mundo es como es y tú tienes que asumir la responsabilidad de tu propia historia, de tu propia vida. Y cuando algo me está sacando de mi contexto, ¿eh? sin embargo lo estoy escuchando, tiene un propósito, porque en este universo no se mueve una hoja sin que exista un propósito. Entonces realmente lo que uno necesita darse cuenta es justamente que necesito ver que aún no he visto. Porque si yo trato de ver todo el mundo efectivamente como como tú acabas de decir, el hecho de que yo no me haya dado cuenta no quiere decir que no exista. ¿eh? El hecho de que yo no sepa que existe vida en otros planetas porque aquí no lo han demostrado este, los científicos y no tienen los aparatos o, o nos están viendo la cara o no nos lo están diciendo, pues realmente no quiere decir que no existan. ¿eh? Entonces, es mi visión limitada lo que me está impidiendo ver más allá de las formas. Por eso es el proceso de transformarse en este portal. Este portal lo que te invita es a transformarse, es el ser que ve más allá de las formas. Solo puedes ver más allá de las formas cuando dejas de ver desde aquí abajito, desde tu masculino, desde tu macho, desde tu femenino. En, cuando tú lo llevas, estas dos energías pasan del segundo chakra, llegan al corazón y pasas a expresar tu verdad desde el, tu propia voz, Ahí eres completamente libre y soberano. Ahí has alcanzado tu maestría, donde desde otro nivel de conciencia más elevado te puedes expresar en toda su magnitud. ¿Pero qué es importante, Irene? Por eso es tan fundamental, ¿eh? y es la parte que quiero retomar, sanar estas heridas que traigo a nivel ancestral. Por ejemplo... Si en mi vida no me ha nutrido mi madre y nunca me ha consolado y nunca me dio el amor, porque a ella no le enseñaron? No porque no quisiera, ¿eh? sino porque a ella la trataron, a, a, en muchas ocasiones las trataban a golpes este, y, y, y era de amadrazos y, y realmente no les enseñaban a acariciarnos a decir te amo, a establecer este, vínculos de esa manera? Y no te decían, tu mamá nunca aún te amo, ni tu papá. ¿Eh? Entonces, cuando, cuando tu madre nunca te ha dado esa nutrición, tú no estás acostumbrada a recibirla. ¿Eh? Pero también cuando tu padre nunca te dio esa parte nutricia y tu madre te silenciaba y te decía, no oigas tonterías, ¿eso, ¿eso cómo crees que va a dar resultado? ¿Cómo crees que vas a poder tener éxito? ¿O cómo crees? No, mejor haz otra cosa, mejor dedícate. Te estaba nulificando pero te estaban nulificando sin hacerlo con mala intención. Es que simplemente a ella no le enseñaron. Y ella repetía el mismo patrón. ¿eh? Si a ti se te ocurría hacer poesía o pintura o música, ¿eh? pues te convertías en el bicho raro de la familia. O sea, ¿qué estás loca? ¿Qué te vas a dedicar a cantar? Ah, no, pues eso es... este Y pum, pum, pum, y te ponían la etiqueta peor porque se te ocurría dedicarte a cantar o a bailar o a hacer cosas porque es que eso, y además es con eso no se come, o sea que entonces te vas a dedicar a otra cosa, todo era mal visto tergiversado, llevado a otros niveles, de tal forma que la energía femenina en sí, las expresiones creadoras, creativas eran castradas ¿eh? manipuladas y castradas, entonces tu ser está justamente castrado. Tu creatividad muchas veces no te atreves a ser tú misma y estás en una lucha interna, en un caos, que no sabes ni qué quieres ni hacia dónde irte. Y entonces siempre estás tratando de imitar al vecino y al otro y al otro y al otro y no tratar y no sacar tu propia voz. Porque esta, esta te la castraron. Esta te dijeron tantas veces desde niña, no, tú no sirves. No, tú no esto. No, tú no lo otro. No, tú no puedes. Tú, no, esto no te funciona. No, pero ¿cómo crees? No, pero eso no sirve. Eso no funciona. Eso no sé qué. O sea, cuando yo escribí mi libro, Irene, o sea, todo el mundo, que escribiste un libro, ¿y por qué no nos dijiste nada? Precisamente por eso. Pues, si lo digo, nunca lo escribo. Todo el mundo me hubiera echado este no se puede, creo que estás loca, ¿quién te va a publicar? ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? ¿Qué papá? Pa, pa, Nadie supo nada hasta el día que lancé ¿Quién no quiere comprar? Punto, hasta mis hijas. ¿eh? Entonces, desde ahí es la forma en que realmente puedes avanzar y ser tú misma. No grites tus proyectos, no digas lo que vas a hacer. Este, realmente, ponle tu sazón y atrévete, lánzate al vacío. Pero en la medida en que tú has sanado estas heridas ancestrales, en la medida en que tú has limpiado toda esta parte emocional y has rescatado todo, tu yo interno, toda tu voz interna, ha sanado hasta tu linaje, entonces te vas a dar cuenta de que puedes emprender lo que tú quieras, ¿eh? porque hay veces que eh, realmente he visto casos y mujeres que de pronto recurren a adicciones, a vicios, a situaciones, porque están en un estado de desolación absoluta, y fíjate que no digo de soledad, que no tienen nada que ver con la desolación, sino en un estado de desolación realmente por la incomprensión que viven en su medio, en los medios que les rodean, porque no se sienten ni apapachadas, ni consentidas, siempre se han sentido ninguneadas, hechas a un lado. ¿eh? Entonces realmente son mujeres que tienen mucho que aportar, mucho que dar, desde sus propias experiencias personales, desde todo lo que han aprendido, desde todo lo que hemos conocido y vivido, o sea, es que realmente no tienes que tener una cátedra, ¿eh? ni un máster universitario, ni un doctorado. O sea, realmente necesitas ponerle la maestría y sabiduría a tu propia vida. Ahí está el clic de la cuestión. Todos vivimos y experienciamos una vida con montones de experiencias, con montones de situaciones. Entonces, en estos momentos, este portal lo que nos invita ¿eh? es a activar y a reconectar, la energía lemuriana que se vivía en, en Lemuria, en tiempos de, Le, de, de Mu, era una energía femenina. Vivíamos desde el amor. Vivíamos desde el amor, desde la intuición, desde el sagrado femenino. Esa era la energía que prevalecía en tiempos de Lemuria. Después de Lemuria vino la Atlántida. Y la Atlántida lo que generó fue la contraparte, que fue la parte racional de conocimiento, de sabiduría, y esta es la parte que estamos rescatando. Una cosa es saber cosas, saber información, y otra cosa es poder discernir, separar la paja del trigo desde la sabiduría de tu interior, de tu resonar interno, con la ayuda de tu femenino, para llevarlo a otro nivel de conciencia. De eso se trata la sabiduría, que no quede nada más en conocimiento, que no quede nada más en hacer cosas, sino en vivir desde el ser, el ser consciente, el ser conectado con la sabiduría suprema. ¿Sí me explico? Yo a veces voy como muy en piloto. Sí, automático. súper bien. Me creo que todo el mundo está en, en, en, enganchado y a lo mejor no estoy siendo clara, ¿eh? No, está súper bien. De hecho, fíjate, ahí comenta mi bella María del Rosario. Sí, ahora soy la peor por no seguir el mismo ejemplo. También, muchas gracias por sus mensajes. Claro. Y fíjate a la que lo que voy es eso. Precisamente. Sí, va, va, va. Ah, es que de pronto como que se empalman las voces y de pronto como que se te, se te queda sin oír. Este, por lo menos a mí me está pasando, no sé si, si pasa a todos. Cuando no eres tú misma, estás yendo en contra de ti, en incongruencia. Entonces, cuando tú vas en incongruencia, realmente empiezas a tener enfermedades, a situaciones discordantes, empiezan a no salirte los proyectos. ¿Por qué? Porque se trata de movernos en sintonía con los cinco cuerpos, el físico, el mental, emocional, etérico y espiritual, coherente con lo que pienso, siento, digo y hago. Y esto tiene que llevar a una acción que todo esté en armonía. Entonces, cuando yo actúo con mis dos hemisferios, y todos lo hemos hecho, o sea, yo he tenido durante mucho más tiempo este, mi, mi hemisferio izquierdo más este, eh, desarrollado y lo tengo todavía más proactivo que el femenino. Este, que el derecho es una parte donde fuimos entrenadas a vivir así. ¿Tú crees que yo viviendo en este país y con toda mi situación con mi hija y demás? Pues lógicamente es la parte proveedora, la parte de madre, la parte de padre, la parte de resolver, toda esa parte es masculina, toda la parte eléctrica. La parte magnética es la que sabe recibir y esa es la parte femenina. ¿Qué tanto eres capaz de recibir? Simplemente cuando las mujeres le dices, ¡ay, qué hermosa te ves hoy! Y te lo dice otra mujer, ¡ay no! ¿Cómo crees? No sabemos ni recibir un cumplido. ¿Eh? No sabemos ni decir, ¿verdad que sí que me veo hermosa? <risa> o sea, es que ni, ni recibir un cumplido. La parte de recibir, ¡carajo! ¿Cómo nos cuesta? Díganme ustedes si no les pasa eso. ¿Y qué tanto eres capaz de decir, elogiar o poner a los demás por delante? Entonces, no somos capaces de recibir. Y ojo, ahí viene un grave peligro. El equilibrio está en saber dar y recibir en la misma medida. Si tú no sabes recibir, no, no sabes tampoco ni amar ni dejarte amar. Y ahí vienen los graves problemas de las relaciones de los padres e hijos, ¿eh? de las relaciones con parejas, porque no sé recibir. No estoy lista para dejarme amar, porque ni siquiera yo me doy ese amor, ese apapacho, ese amor propio, ese consentimiento, ese decir, hoy me voy al spa, hoy me voy a que me apapachen, hoy que me voy a que me consientan, hoy me voy a tomar un café, hoy me voy a ir a, a, a un sitio a tomar un... Una copa yo sola, aunque sea, ¿no? No, no, no, ¿cómo crees que van a pensar que no sé qué que no sé qué? Un montón de tonteras que al fin y al cabo, de a mí qué chingado me importa lo que diga la gente. Si nadie va a venir a darte de comer ni a pagarte el sueldo del mes. Dejen de pensar en lo que está ahí afuera. Entonces no sabemos recibir ni un cumplido, ni un regalo ni un este, gracias, ni una lisonja que nos quieran hacer por el camino, ni un piropo, o sea, ni siquiera eso, haces así y dices, ¡ay, no, para mí no. Y, y, no! es Realmente la parte femenina está muy dañada, porque además cuando recibimos un piropo, una flor o algo, automáticamente sale el pensamiento, ¿qué querrá este? Automáticamente saco mi bandera de la defensiva. Algo quiere, algo trama, algo se trae. ¿A poco no? Entonces, vuelve? vuelve... ¿Qué es ese patrón? El patrón que te inculcaron de papá y mamá, cuidado, no te fíes, no confíes en nadie, porque nadie da nada por nada, bla, bla, bla, bla, bla. Chin, otra vez traigo todos esos patrones, que son un montón de programas, que están frenando cualquier cosa maravillosa que me pueda suceder. ¿Mm? les hace sentido ay a mí mucho la chica. yo creo que sí porque están los comentarios Gracias y dice que se siente muy identifica, identificada que le pasa eso también me dice sí ahora soy la peor Ah, lo que decía de que ya ya ya había ya había mostrado yo ese ese comentario dice Selene totalmente gratis mi Selene hermosa gracias por estar aquí Déjame decirte, Nieves, que es que ahí voy. ¿Por qué es tan importante hablar de la energía? Por eso, porque sabemos, que, por eso le hacer tanto hincapié, es la energía femenina que no, no, no la tenemos trabajada, pero lo vivimos diario, pero no sabemos cómo se llama. Entonces, por Exacto. eso es tan importante explicar este tema. Por eso es tan importante que hagamos conciencia, porque si queremos hacer algo, si queremos hacer un cambio, ¿cómo lo podemos hacer si no sabemos? No si... Claro. ¿No? Es que la mayoría de las personas se, se molestan, incluso cuando toco el tema, porque lo toco de manera creo que muy simple, pero desde ejemplos muy claros y lineales que sigo viendo todos los días. ¿eh? Y que sigo viendo funcionalmente. O sea, realmente todavía hay mujeres que dicen ¡Uy, no! Es que yo soy el garbanzo negro de mi familia porque me divorcié. Y entonces yo me quedo diciendo ¡El garbanzo negro de tu familia porque te divorciaste! Nada más, chécate eso. O sea, ¿qué te está diciendo detrás? Eh? Detrás están un montón de costumbres conservadoras donde las mujeres tienen que estar casadas, aunque seas una desgraciadita, porque eso es lo que te tocó, ¿eh? Porque no importa que te madreen, que te golpeen, que tengas un marido bien ebrio, no, no importa eso, porque es que eso te tocó, ¿eh? Ajustate, ¿eh? Y aguántate. Entonces, realmente necesitamos cambiar esos programas mentales, esos viejos patrones, esos viejos parámetros, porque yo estoy segura que ninguna mujer, ni de tu edad, ni de la mía, quiere eso para sus hijas, ni para sus nietas, ni para el futuro de la humanidad. Queremos una humanidad donde los hombres puedan ser, puedan llorar, puedan expresarse, puedan ser femeninos, ¿eh? No femeninos en el sentido de, de, de que son menos machos, no, puedan mostrar su sensibilidad femenina, puedan mostrarse humanos, porque es que eso es lo que nos hace humanos, tus emociones. Y desde niño a los hombres les obligaron a no expresarse. ¡Ah, ah, que oh, oh, oh, oh, oh, oh. Casi a estar relinchando en muchas ocasiones, ¿no? Tienes que demostrar lo macho que eres. ¿eh? Y si no te hace caso, dale un buen madrazo. Y eso yo lo he oído de pronto en, en, en charlas entre hombres. Entonces, aguas, porque es que realmente todo eso viene contaminado y no porque tu mamá o tu papá hicieran las cosas mal. Simplemente porque así les educaron, así les entrenaron. No se trata de buscar culpables en estos momentos. ¿Pero de qué sí se trata? De hacerte cargo y responsable de las heridas que sí traes en tu presente y en tu linaje. De los programas, de las creencias que te están afectando al día de hoy para ser tu mejor versión. Esas cosas que te siguen frene y frene y frene y que no te permiten evolucionar. Entonces sí es el momento de hacerte cargo de ti, hacerte responsable de tu vida, de tu historia, de lo que has sucedido contigo, de tus heridas y de rescatar a tu niña interior para que tu niña se convierta en tu aliada y te permita ser la mujer emprendedora exitosa, de abundancia, de prosperidad, con relaciones saludables, con negocios exitosos. Y eso te va a abrir un canal de conexión con la fuente divino y maravilloso. Pero para eso tienes que estar dispuesto a trabajar contigo. ¿Mm? Por eso es tan importante que quería que platicaras de este tema, Nieves, porque precisamente a eso voy. Si queremos lograrlo, que si estés queriendo hacer en, y se te bloquea y se te bloquea, Seguro es que ahí la energía femenina esté bloqueada, por eso es tan importante que sepamos esta información. Fíjate, este comenta Nancy dice, yo tengo dos papeles de padre y madre. Voy a volver a poner el comentario porque sí quiero hacerte ahí una pregunta, Nieves, que creo que es muy y ahorita me voy con la de María. Este pone, yo tengo, ay, pero tengo los dos papeles de padre, y de madre y de mujer. Gracias Nancy que lo compartes porque me nieve ¿cómo hacer cuando precisamente la, el rol de las vidas nos llevó a, a, como tú bien lo dijiste, a resolver cosas que no hace nadie? Y yo en mi afán o en mi rol de mujer necesito resolver cosas que en teoría harían los hombres. ¿Cómo hacer para buscar ese equilibrio? Primero tomar, el primer paso lo acaba de dar Nancy en estos momentos, el decir, se me llega a olvidar. El proceso, ¿verdad? Soy mujer. En este proceso es volver a rescatarte, es volver a estar contigo, es volver desde acariciarte, desde tocarte, desde encontrarte, desde descubrirte mujer, desde descubrir y reencontrar tu parte, tu erotismo, tu sensibilidad, qué te gusta, qué te produce placer. ¿Eh? Porque esto es parte del saber recibir. ¿eh? La mujer recibe. O sea, nosotros tenemos hasta un órgano femenino ¿eh? que está exclusivamente para eso. ¿eh? O sea, a diferencia de ellos, ¿eh? tenemos un, una parte de nuestro cuerpo exclusivamente para eso, ¿eh? para recibir placer, ¿eh? que es nuestro clítoris. ¿no? Entonces, realmente eh, tenemos hasta esta, este diseño pero es una parte que ni nosotras nos conocemos, porque no nos hemos atrevido a descubrir que nuestra parte femenina. Nos entrenaron a decir todo el tiempo, no, eso no lo hagas, eso no se toca, esto no sé qué, esto no sé cuántos Entonces, es volver a reconectar con tu parte femenina. Con, desde bailar en el espejo y desde moverte y darte cuenta de esta parte sensual, sensible, de, de, de empezar a trabajar contigo, esta parte creadora, esta parte creativa, toda la parte que saque, toda la parte más sensible, te va a ayudar a reconectar contigo misma, ¿eh? La parte creadora, la parte creativa, y sobre todo, pues también, trabajar todas tus heridas ancestrales, esas que te están haciendo olvidarte de quién eres en verdad, no quién crees que eres, ¿eh? Que durante mucho tiempo te dijeron que tenías que ser la que sacaba adelante a la familia, la que estaba al mando, la que llevaba todo, la que llevaba los pantalones. Y ahí es donde te olvidaste de ti. Te olvidaste de ser, de, del ser. Y este es el momento de integrar tus dos polaridades y llevarlas a un nivel de conciencia más elevado. ¿Sabes por qué, Nancy? Porque esto te traerá un gran equilibrio. Y, a, y que pase lo que pase en tu vida ya sea una adversidad o ya sea algo que sea bienaventurado en tu vida, tú te vas a mantener en tu centro, en tu equilibrio, en tu ecu ecuanimidad. ¿eh? Que esto es lo que trae este portal, el poder entrar en estas energías desde la ecuanimidad a un nivel más elevado de conciencia. Entonces, cuando tienes una adversidad, no te lleva el tren. Y cuando tienes una bienaventuranza, tampoco se te van las cabras al monte. O sea, realmente te mantienes en tu centro, en el equilibrio. ¿Mm? No sé si respondí a tu pregunta. Y, y tiempo sí, para ti. Pues, Fíjate, justo. Pues, que qué difícil se nos hace. Y lo peor es que saben que, bueno, voy a hablar por mí, se nos olvida <ríe> y creemos que en este, que sí nos estamos dando amor propio que sí nos estamos queriendo y luego el cuerpo nos avisa y luego nos dice, ¡Hey! Aquí hay algo, pero bueno, estamos tan impuestos a resolver todo lo que está allá antes que nosotros, porque como bien lo dijo Nieves, todo lo que dando, lo que nos adoctrinaron nos dijeron, no hay nada bueno ni malo, acuérdense, simplemente es lo que es. Y aquí dice María del Rosario algo muy importante, dice, sí, esa fue la razón de mi separación, ya no aguanté más la vida de violencia, menos a mis hijos. Efectivamente. Entonces, fíjate qué importante está este comentario, Nieves. Muy importante, porque realmente, este, si tú permites eso, María de Rosario, pues lógicamente, ¿qué es lo que sucede? Que eh, tus hijos ven eso como el patrón normal de comportamiento y actitudes y entonces se siguen con ese tipo de situaciones. Qué bueno que le pusiste un alto a ese tipo de situaciones. Ahora, voy a hablar sobre un punto que es muy frecuente cuando somos mujeres que tenemos el control, que somos las que dirigimos, que llevamos el barco. Vamos, tenemos una relación de pareja y es que no le permitimos ni clavar un clavo como él quiere, porque es que en ese momento estamos nosotras diciéndole ¡No, no, no, no, no! ¡Mira, así no lo pongas! ¡Mejor el toallero se pone de esta forma! no les dejamos ser ¿eh? aguas, ¿eh? porque queremos tener el control todo el tiempo. Entonces, pregúntate, ¿qué tan controladora eres? ¿Eh? Porque ese es otro fenómeno muy constante que tenemos este, las mujeres que hemos aplicado demasiada la energía masculina, o sea, la energía eléctrica de querer hacer, hacer, hacer y como todos estamos tan acostumbrados a resolverlo nosotras, el día que tenemos un hombre en casa que lo puede hacer él y que lo está haciendo bien o mal como Dios le dio a entender, pero lo está haciendo no pues nosotros queremos venir a imponer nuestro estilo porque nosotras tenemos la razón y vuelve a salir nuestra razón, que es la parte mental que es la parte masculina en acción, te das cuenta como al final no estamos permitiendo Simplemente ser. Ser a veces supone ser la parte pasiva. Cuando, cuando estás en una relación sexual, hay una parte activa y una parte más pasiva. Entonces, representa también ponerte en esa relación en un momento de saber recibir, de, esa de ser esa parte pasiva. Y necesitas este, eh, reencontrarte y reconectar con el saber recibir, cuando no sabes recibir, quieres controlarlo todo y al final lo desmadras todo. ¿Mm? Ay, debe ser. Me estás dando medio, con todo. Oye, no, es que me acordé eh, que y viene un tema aquí que eh, creo que queda, pero sí, bien súper explicado desde mi punto de vista. Eh, lo que yo siento, pues, es de que yo veo en que yo sí finco expectativas todavía, aunque ya estoy trabajando en ello, ya saben que yo siempre hablo de autoconocimiento y autoobservación, saben que para mí vienen las pruebas más fuertes porque dime qué enseñas y de eso te vendrá la prueba, ¿verdad? Entonces, ya saben, y Nieves, aquí está de testigo que es mi terapeuta de cabecera, <risa> que no, bueno, me, me, me ponen mis pruebas bien buenas, entonces, ¿por qué se los comparto? Por eso, porque... En esto de que obviamente yo tengo la energía femenina más baja que la masculina, definitivamente sigo trabajando en ello para que haya un equilibrio. Pero yo sí me fijo, Nieves, que yo en mí todavía, incluso me dijo mi hijo, es que sigues esperando cosas que la gente haga. Y ¿dónde dice que tiene que hacer la gente o que el otro tendría que hacer? Y yo me declaro culpable en ese sentido, aunque no me gusta la palabra culpa, pero bueno, me declaro responsable de que todavía me llegan esos pensamientos o de, de esperar que el otro haga porque eso es lo que dice la gente y eso es lo que se hace un 14 de febrero y eso es lo que se tiene que hacer porque es lo que alguien dictó, no sé quién lo dijo, pero volvemos a lo mismo. ¿Por qué se los comento? Porque a lo mejor en, esa, en esas heridas que tenemos, estamos esperando que el otro venga y me cubra esa necesidad y por eso se fincan las expectativas. Ahí es, creo yo, desde mi enfoque, me corriges, Nieves, si estoy mal o bien, en el tema de que a lo mejor ese podría ser un foco rojo de darme cuenta que todavía tengo heridas a sanar. Ese es un, ese es un ejemplo perfecto. O sea, es que si no tienes el 14 de febrero quien te mande no sé qué y no sé cuántos, entonces, ay, pobre de ti, ¿no? Porque es que ya pasaste a la lista negra, no, casi, este... Y todos esos son endoctrinamientos, de, primero, de una sociedad consumista, este, que, que, que te llevan al traste y te, y, te, y te aguan la vida. Y segundo, de un montón de deberías, de, del deber ser, de lo que está bien, de lo que está consensuado a nivel social... A nivel de, de la imagen que una debe de tener. O sea, ¿es que tengo que tener una pareja? ¿Es que tengo que tener esto? ¿Es que tengo que tener lo otro? Coño, pero porque tengo que tener una pareja? ¿Todo este tengo qué? Esto es, todos estos no son más que arquetipos y prototipos que la gente se ha ido comprando. O sea, si tú te das cuenta, a estas alturas las mujeres han cambiado, las mujeres ya no se casan, las mujeres viven con sus parejas y el día que se dejan, este, y el día que, que dejan de funcionar las relaciones, con permiso y buenas noches, y ahí nos vemos. ¿Por qué? Porque estamos porque queremos estar. Y esto es bien importante. Estamos porque queremos estar. El día que ya no embonamos y no queremos estar, con permiso y buenas noches, este ciclo se acabó. Pero ni estoy mal yo, ni estás mal tú, ni es que estoy mal hecha porque me dejaste. Simplemente ya no resuenan nuestras frecuencias vibracionales. Y entonces, gracias maestro por el aprendizaje, que te vaya muy bien y listo. ¿Eh? Obviamente no tiene ni por qué haber maltratos, ni por qué haber este, abusos, ni por qué robar, ni transar, ni, ni maltratar a alguien, ¿Eh? lógicamente cuando no resueno con esa frecuencia, con esa energía, ¿eh? que es mi complemento, no es mi opuesto, no es mi oponente, porque se trata de entender que no existen medias naranjas. Yo soy mi naranja completa, ¿eh? por esta energía femenina y masculina integrada. ¿eh? Entonces no estoy teniendo que buscar medias naranjas que me completen, ¿Eh? En todo caso, busco una pareja que me complemente, que pueda nutrirme, porque donde no pueda aportarme nada, chao. ¿eh? Yo no estoy para hacerme cargo de niños. Esto es así de fácil. Y bien importante, o sea, las flores me las regalo yo. yo nadie tiene que cumplir mis expectativas. No es que yo esperaría que me regalara no sé qué y que me llevara a París este, el día y me regalara ahí el anillo, ¿no? Este, pero es que la princesa que creía en los cuentos de hadas, eso es un libro, léetelo y verás, este, te caerás así de amadrazo. ¿eh? Entonces, este la culpa momento, la tiene Disney. este es un momento muy importante, mi querida Irene, para hacerse responsable, la palabra que mencionaste hace un momento... Tomar responsabilidad representa la habilidad que yo tengo para responder a mi existencia. Y ojo, mi existencia no, no es este cuerpo físico. Mi existencia es esta alma que vino a experimentar en este plano físico. Y vino a tener montones de experiencias en este ciclo, que es el final de los tiempos, tal y como los conocemos. Por lo tanto, todos estos programas, tal y como los conocemos, se tienen que limpiar, sanar, depurar, para pasar al siguiente programa, para que se ejecute el nuevo programa, los nuevos códigos y las nuevas activaciones. Por eso estos portales. Si tú no limpias, si, si quieres utilizar los viejos programas de Windows 3 con, lo, con las nuevas formas que están viniendo, ...pues vas a tener problemas con tus hijos... ...vas a tener problemas con tu familia... ...vas a estar problemas de abundancia y de prosperidad... ...problemas económicos... ...problemas de todo... ...porque te sigues apegando a las viejas formas de hacer las cosas... ...no, es que así lo hacía mi madre y así lo hacía mi padre... ...sí... ...pero quién le iba a decir a tu madre y a tu padre... ...que de pronto íbamos a estar dos años en una pandemia... ...y trabajando desde casa... ...a ver... ...si tú se lo hubieras dicho hace 20 años a tu padre o a tu madre hubiera dicho, ¿están locos? ¿Verdad que sí? Entonces el mundo no es como era. Los viejos programas ya no sirven, son obsoletos en todos los aspectos. Y el que todavía no lo quiera ver es que todavía no se ha dado cuenta y sigue sin usar su sentido común, algo tan sencillo. El sentido común te lleva a un estado neutro. ¿Eh? Entonces, realmente, hay gente que sigue amenazando, hay gente que sigue buscando los viejos prototipos y las viejas formas. Están obsoletos. Esas gentes están caducas, se van a caer por sí solos. No vale la pena ni que te desgastes. Envíale mucha luz y tan, tan ¿eh? Envíale mucha luz, muchas bendiciones, que Dios bendiga su camino y qué bueno que te saliste de ese circo porque realmente era muy dañino. Cuando alguien te está amenazando, pues es una persona muy dañina, muy tóxica para tu vida y para tus hijos. Entonces, lógicamente, se trata de hacerse responsable. La responsabilidad que representa, la habilidad que yo tengo para responder a mis heridas, a mi vida, a mi existencia, desde un nivel de conciencia más elevado. Desde un nivel de conciencia donde digo, a ver, si todo esto me está resonando, qué puedo hacer para mejorar, qué sería bueno hacer, cómo puedo sanar estas heridas que traigo cargando, que son un lastre familiar, que no son solo mías, que son también de mamá, de papá, de mis ancestras y que realmente no me están permitiendo conectar con todo lo que yo verdaderamente soy y merezco de la vida. Entonces, pues precisamente para eso, mis amores, para eso Guadalajara Divino, Vamos a ir a Guadalajara, voy el día 5 de marzo a Guadalajara eh, y voy a dar un taller justamente de reconexión con el sagrado femenino. El sagrado femenino justamente nos habla de toda esta parte que tiene que ver con saber sanar, perdonar y restaurar todas las heridas de la energía femenina de esta vida y ancestrales, todo lo que te está impidiendo reconectar con la prosperidad, con relaciones saludables conectar con la inspiración divina, hablar de restauración es hablar de sanación, entonces es integrar las polaridades y las activaciones del corazón, llegar al corazón en unión con Gaia, en unión con la Madre Tierra, que te va a llevar a renacer, a trabajar esta magia, a ser la alquimista ¿eh? de tu propia vida, la creadora, ¿no? Entonces, lógicamente, eh, Hablar de sanación es hablar de restaurar, ¿eh? de un proceso que significa restaurar, que es restablecer la salud de algo que está desequilibrado, enfermo o dañado. Y eso es justamente lo que vamos a hacer en ese taller. ¿Para qué? Para que podamos alcanzar el estado de salud, de integridad, de debemos equilibrar todos los aspectos de nosotros mismos, todos nuestros cuerpos físicos, mentales, emocionales espirituales, y deben trabajar juntos en armonía. ¿eh? Y esto requiere una comunicación y comprensión claras de toda la información que nuestro sistema sensorial, y, y esta es la parte más sensible, nos está proporcionando. Entonces, hasta ahora hemos vivido pensando que la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto son los únicos cinco sentidos que nos van a facilitar esta información. Pero déjenme decirles que hay un se sexto sentido que se está activando poderosamente, que es toda la parte intuitiva. Y esta parte intuitiva solo la puedes desarrollar cuando conectas con la energía femenina integrada con la energía masculina, llevándola a un nivel de conciencia más elevado. Toda la gente quiere tener las ideas inspiradas, la chispa divina, las ideas intuitivas, las ideas inspiradoras de la fuente pero necesitas hacer tu propia chamba. ¿eh? Y ahí es donde vamos a reconectar todas las partes que componen el yo para hacer esta fusión de ser una con el todo ¿eh? y realmente reconectarte con la fuente infinita y con el centro de la, de la madre tierra y con la conexión con la madre tierra que te va a proveer de todo lo que necesites. ¿eh? Entonces realmente es muy, muy, muy importante si estás en Guadalajara, te esperamos en este taller maravilloso porque te va a cambiar la vida, de verdad. Creer es crear y lo que es creído es creado y manifestado. Entonces, desde cómo te estás hablando, desde qué te estás diciendo, desde qué es lo que estás expresando, si en estos momentos la plática que has oído te ha hecho sentido, bueno, pues esto es parte de lo que vamos a trabajar en la integración y en la reconexión en el taller de Guadalajara. Es una pequeña probadita de un proceso de sanación muy intenso donde entrará una persona y saldrá otra empoderada completamente. De eso se trata. Déjenme decirles que ya hay gente que viene de otros estados, así es que si no estás en Guadalajara, no te preocupes. Si puedes trasladarte con gusto, nos va a dar mucha felicidad verte acá. Viene gente de otros estados, así es que, Mándenme aquí, pónganme la palabra yo para yo mandarles la información o ahí también con Nieves en su página también está su número de WhatsApp y también me gustaría hacer mucho hincapié en algo. Yo les digo que Nieves es mi terapeuta de cabecera y igual si no, la, si no puedes venir a Guadalajara ahorita por algo o no estás, estás muy lejos, estás en otro país, no te preocupes, puedes sin problema eh, tomar sesiones con ella, tomar terapia con ella también la pueden contactar. Yo les digo que es mi faro, a mí me ha ayudado muchísimo. Así es que también si tú deseas tomar terapias uno a uno con ella, si estás en otro lado, en otro, pues, por eso es la magia de, la, de todas lo, lo, las redes sociales, ya podemos estar así. miren, ella está en la Ciudad de México, yo estoy en Guadalajara y yo siempre estoy en mis terapias con ella. Así es que si quieren tomar una terapia, también la pueden contactar. Así es que qué mejor que se vengan a Guadalajara a tomar el taller, ¿verdad? Nos va a dar más gusto porque no hay como el uno a uno así también en, en cortito, pero también si por algo está en otro país, pues también contáctelas para terapias. Nos va a encantar. Cosas, ¿no? ves algo más? Todo la, tengan en cuenta que trabajamos con la uh, forma y la energía en el taller, con, con las formas de sanación holísticas y cuánticas, lo cual significa que estamos trabajando con todos los cuerpos y en todas las líneas de tiempo. Entonces, esta sanación te va a ayudar en tu proceso evolutivo porque vamos a trabajar todas las líneas de tiempo, todas las vidas, todo lo que has vivido en todas tus vidas, ¿eh? porque aunque tú no lo quieras creer, y no importa si lo crees o no lo crees, pero has vivido muchas vidas y muchas experiencias en la Tierra. ¿eh? Entonces, lógicamente, todo se va a poner y se va a acomodar en su lugar. Y eso te va a traer una liberación que no te la vas a creer, que verdaderamente te va a llevar a otro estado, a otro nivel, a, a, a, a ver la vida desde, el, desde la plenitud, la dicha, el gozo, ¿eh? el gozo que supone ser mujer. No es un castigo ser mujer. Yo de pronto oigo ¿eh? algunas mujeres que viven su feminidad casi como castigo, ¿no? No es un castigo, al contrario, ¿eh? Es una dicha, es un gozo, es un éxtasis que te tiene que llevar a también saberte mostrar vulnerable, a saber sacar tu parte más femenina, más amorosa, más compasiva, ¿eh? a saberte mostrar triste si estás triste, a saberte mostrar este, en un momento dado alegre si estás alegre, a poder expresar tu verdad, sea esta la que sea y le fastidia quien le fastidie, no importa. Entonces realmente alzar tu propia voz, esto es a vivir en libertad. La libertad que significa? Vivir tu verdad, la tuya, lo que te decía Jesús, la verdad te hará libre, la tuya, no importa lo que diga tu exmarido, tu padre, tu madre, tus hijos, la tuya, basta con que tú lo creas verdad, es más que suficiente, lo demás es lo de menos. Entonces, aprender a vivir en libertad es tú expresar tu verdad, estar en conexión con tus sueños, con tus anhelos, con tu corazón, con el amor, con la paz, con la luz que te lleva a empoderarse. Es el arte de vivir desde tu poder personal. Y yo te invito a que hagas tus sueños realidad. Que ya no te pospongas. Que ya no te pospongas. Deja de posponerte. ¿eh? Te invitamos el día 5 nos encantará contar contigo y abrazarte personalmente. Uh -huh. Selene, ven, vente, lánzate, acá te vemos, vente para acá. También, Nancy, no sé dónde estés, también vénganse. De verdad que acuérdense que por temas de espacio no podemos dar mucha gente, entonces el cupo es limitado, así es que aprovechen porque los lugares están volando. Ya, si tienen que ver aviones, ya vénganse las personas de, de, de Mérida, creo que eran, es, ya están viendo abuelos y todo, entonces si tienen que ver, vénganse ya con chequen aviones y todo para que agarren buen precio, así es que Selene, vente, lánzate Nancy, no sé si estás aquí o allá pero aquí me va a dar mucho gusto verte, así es que todas las demás personas que estén en, en los alrededores estado, no importa, aquí las vemos, así es que Nieves, ¿con qué quieres cerrar? Pues quiero cerrar Aparte simplemente. Aparte de que ¿dónde te encuentras eh, bueno, me encuentran mis redes es eh, Nieves Martínez arroba Nieves La Paz Interior, así me encuentras en Facebook, también en Instagram, también me encuentras en el grupo El Secreto Mejor Guardado, si quieres escribirte al grupo. Eh, en YouTube me encuentras como Nieves Martínez eh, y en Telegram como Nieves Paz Interior, este, que ahí se hablan otras cosas, más fuertecitas también este, que no se hablan tanto por las redes. Entonces, eh, realmente eh, yo les invito a que, a que no se pospongan en la vida, a que recuperen su poder personal. Durante toda la vida, las mujeres nos las pasamos, Irene, en forma constante. Eh, sí, ahorita voy al médico. Sí, ahorita hago esto. Sí, ahorita voy a... Me interesa mucho esto. L mejor lo voy a ver para más adelante. Eh, es el momento de cuando las cosas pasan por delante de ti, agárralas. ¿Eh? Es el momento de tomarlas ¿eh? y de hacerte con ellas. ¿eh? Después ya resolverás, pero lo que te está resonando en tu corazón es momento de hacerle caso. Si estás resonando con esta información, te invito a que te hagas caso, te invito a que te reinventes, te invito a que te des esta oportunidad, te invito a que verdaderamente conectes con el amor sagrado que hay en ti, con toda esta chispa divina, con que honres tu verdad. ¿Eh? porque tu verdad eh, que está ahí en ese segundo ese segundo chakra se tiene que conectar con el, con el sexto ¿para qué? para que realmente suba la kundalini y se active todo ese poder, es muy poderoso lo que vamos a hacer, entonces de verdad te invito a que te reconectes con tu poder personal es el momento ahora ¿eh? y cualquier cosa o cualquier situación, háblala con nosotras en la mayor confianza Cualquier cosa que se te atore, este, estamos en la mejor disposición. ¿Mm? Muchas gracias, Neve. Siempre un placer escucharte y qué felicidad tenerte aquí en la página. Yo creo que vamos a ver qué hacemos para que ya sean seguidas estas visitas. Porque de para verdad sí. que creo que su, sin duda que suma muchísimo, muchísimo. Porque acuérdense, si no nos am, conocemos, no podemos amarnos. Y si no tenemos esta información pues ahí es donde podemos estar nosotras mismas saboteándonos, por eso es tan importante que escuchemos la información y que como bien nos dice Nieves, ustedes tomen la decisión porque al final del día esto es de cada quien, pero si te resuena y te hace sentido es por algo, así es que no lo eches en saco roto, la verdad es que va a ser un súper taller y de verdad nos va a dar mucho gusto verte aquí, así es que vámonos todos a Guadalajara. Bueno, yo aquí estoy, pero yo aquí las espero con mucho gusto. Así es que, bueno, un placer, Nieves. Gracias infinitas por coincidir, por compartir. De verdad, gracias. sabes que te honro y te bendigo. muchísimo. Te quiero muchísimo. Mil, mil gracias. Un placer. Gracias a todas. Este, Nos vemos pronto ¿eh? por allá, por Guadalajara. Un abrazo de luz y amor. Que la paz y sí. la bendición divina sea con todos ustedes. Gracias. Gracias, Nieves. Cuídense, chicos y chicas, gracias a los que se conectaron. Y primero, Dios, nos vemos en, en el taller, pero espero mañana en, en la transmisión. Pero cuídense mucho, que Dios me los bendiga. Gracias, Nieves. Nos vemos. Que tengan linda noche. Y gracias por haber visto pidan la transmisión. Su deseo, si a si las 10 de viendo, la noche. ¿eh? A las 22 horas, pidan diles, su deseo. ¿eh? Diles, diles. A las 22 horas, pidan su deseo por ser el 22 del 2, del 2022 a las 22 horas, pedimos nuestro gran deseo, ¿eh? desde el corazón, conecten. Nos amo, bendiciones. Gracias, cuídense mucho, que tengan linda noche, nos vemos chicas y chicos, gracias por haberse conectado, si crees que esta información le puede sumar a alguien más, ayúdame por favor y ayúdanos a compartir para que podamos ser más mujeres empoderadas y que podamos conocer más acerca de este gran tema. Cuídense mucho, que Dios me los bendiga, les amo tremendamente y gracias por estar aquí.